a todos bienvenidos al canal bienvenidos un día más a world thunder esta vez con dominación en el bosque de jürgen últimamente gallin me pone siempre el bosque de jürgen de bueno, es que son demasiadas veces en fin a ver si vamos teniendo un poco más de variedad cambiamos los proyectiles br 6.7 tanques rusos un poco He reducido un poco el número de proyectiles perforantes de punta ver, afilada aquí los voy a usar poco los de punta redonda siempre son los que más uso sobre todo ya en distancias muy cortas menos de 100 metros son muy muy, muy efectivos sobre todo por muchas veces quizás seas, sea un poco pesado repetitivo pero son los mejores proyectiles para, para evitar posibles sí, rebotes y para eh, blindajes inclinados venga vamos a lo que vamos a por la zona B como todo, como todo el mundo hace, ellos estarán corriendo hacia la zona A quizás alguno vaya por C pero bueno lo normal es uno A, otro a B y a partir de ahí a verse las castañas en C o por aquí en medio por las calles Venga, este se para No hay que pagar, eh, para pasar Venga, eh, conquistando la zona B No sé por qué se ha parado ese tío ahí No lo sé Bueno, nosotros estamos tomando B Fuego de artillería, como siempre Venga, tiramos Ahí, cerca de la zona C Más o menos, por si al fly. Venga, ellos están tomando su zona Nosotros la nuestra Y venga, vamos para C no vamos a perder el tiempo Venga, por A y por C Es clave en este escenario siempre La zona C es clave Porque es que prácticamente tienes la mitad del mapa conquistado Si logras aguantar o incluso pegar un buen arreón Todos los enemigos dan un paso atrás Venga, estamos aquí prácticamente ya en C el problema, pisar aquí, a ver, a ver, a ver, venga, humito. Nada, no sé. Ah, quedado sin querer, ¿qué pasa? Venga, vamos a ver. Vaya, estupendo. Ahí, seguro que tenía uno. Justo me asomé por la esquina y ahí estaba, el 76, esperándome. Bueno, fallo de novato eh, 3400 vehículo de apoyo Para adentro, venga, arranca Bichito otra vez, venga El equipo Steel lleva la ventaja, estupendo La zona C Precisamente no es, la, no es la zona por la que he entrado La zona, digamos, más segura De poder abordarla y empezar a pisarla Justo por donde En esa casa donde me quedé, justo a mano derecha Si avanzas un poco más, tienes otra casita Que te cubre con la vegetación el flanco izquierdo lo tienes cubierto por la casa y estás pisando C claro lo único que a tener en cuenta es los enemigos que te pueden salir de frente y en un momento si son un poco avispados, wow, mi compañero ahí, si te están dando ya lo sé, venga yo voy para C, pues esa esa zona en C, esa casita que es esa, en, esa, la que, en la que me ha matado no precisamente en la siguiente ahí a la derecha es preferible si tienes botas de humo llegas, las pisas, te cubres con el humo y en cuanto puedas te largas pero ahí me he puesto bastante sacando medio tanque, precisamente el lateral, que es la zona más blanda y claro, el enemigo no ha desaprovechado la oportunidad venga, ¿qué pasa ahí en C? ahí estamos bien, el despliegue el despliegue va eh, bastante bien, venga, vamos a ver lo estamos haciendo bastante bien pero C no lo pisa nadie, ¿por qué? no lo sé venga, hay gente por ahí, posiblemente puede ser que haya algún campero ahí por el bosque y a esos no te dejan respirar venga, no vemos nada mucha artillería no sé si es nuestra o es de ellos. Venga, los aviones. Como nos ganen el aire, vamos a empezar a padecer aquí. Eh, ¿Qué pasa ahí? El terror aéreo. Venga, ahí enfrente una marca. Están las casas por ahí, no veo nada. Venga. Alcance cerca de A. Un tanque pesado. Mi compañero. Ese a la izquierda ha caído. Pues. Pues tiene que haber alguien en el bosque. Ese o disparo teniendo que venir desde allí. Así que, o por F, o por G, por ahí tendremos que tener a alguien seguro. Porque ese disparo, si estás cubierto con la casa, solo hay unos sitios por donde te han podido dar. Ojito. Venga, otro que cae. Venga, entonces, esto confirma mi teoría. Ahí está, esa marca. Es el que está marcando, es precisamente el que se está llevando por delante a todos mis compañeros que tengo aquí a mi izquierda F, F4, ahí está Venga, avanzando Estamos... No estamos muy lejos de C Ahí, a 110 metros Venga, ahí, por ahí Por ahí, venga Vaya Callo Pues, pues ese tío se ha llevado por delante, creo que a 3 Así a lo tonto, a lo tonto se ha llevado a tres por delante. Venga, por ahí, nada. En cualquier momento te puede aparecer ya por cualquier calle, cualquier enemigo y estás frito. Venga. Me están marcando, fuego de artillería. Eso es que me han visto a mí o a mi compañero este que acaba de aparecer. Y este también, venga. Vamos a intentar. venga. Eso, así artillería. Venga, eso ha sido un disparo. Otro disparo. Venga, hay alguien por ahí. Ah, oh, ya se a 44 ha caído. Pues nada, perfecto. Aquí está mi cadáver. Ahí se quedó, justo pisándose. Y tenemos a un colega justo ahí. Ah, venga, mi compañero ha destruido a alguien. A ver si fuera ese. Venga, un humito, mito vamos a cubrirnos, venga todo el mundo aquí, a aprovechar la situación, la coyuntura más fuego de artillería venga, ellos tiran humo también, estupendo, venga, aquí a cubrirse, ¿con qué? con los cadáveres no hay otra venga, habemos tres aquí, tomándose venga, no tiene mala pinta al asunto venga, más humo bien, dos bases venga, ahí, de dónde ha salido mi compañero este es el sitio al que yo me refería antes, sigues pisando C. aquí, no un poco más adelante, ahí te cubres justo aquí el lado izquierdo entre los posibles camperos que puede haber y estás aquí, pisando C. venga si tienes humo, te cubres con uno venga, artillería por ahí me parece que ahí, sí, había marcado antes algo por ahí ahora sí Venga, una marca por delante. Venga, todos son cadáveres. Humito, humito. Venga, a ver si aparece alguien. Con el visor del comandante lo, lo veré antes de aparecer. Y ya entonces lo puedo enfilar con, con el artillero. Venga, no veo nada. El de aquí que largarse ya, venga humo, vamos a esperar que el humo ahí se expanda Venga, nos damos la vuelta y justo al, al, al sitio contrario Nos largamos, así nos fuimos con el humo a nuestras espaldas Este es el problema que tiene el D-34, a la hora de tirar los botes de humo Que los deja caer simplemente, no los lanza hacia adelante o hacia donde tú tengas apuntando la torreta Ya lo he comentado, en otros vídeos es una gran ventaja poder tirar los botes de humo donde mejor te venga no dejarlos casi simplemente al lado venga T-34, avanza venga, mi compañero dispara vamos yo solo veo cadáveres venga, el Centurion ahí, recibiendo fuego de artillería de, perdón, fuego de la aviación Vamos por delante, bien Pero pues, Nuestros pilotos No sé dónde están Estamos sufriendo el acoso de los aviones De mala manera Venga, vamos, rápido ah, estamos, Venga, estamos tomando A Muy bien Venga, dos compis ahí tomando A. Avión, bombazo Bala Se acabó La zona ha dejado de... Han dejado de conquistarla. Ese avión ha sido muy listo. Venga artillería. ¿Qué pasa ahora? Ah no, no. La zona sigue en blanco. El azul ha pasado a blanco y ahora empieza a ser roja. ¿Qué significa? Venga, ahí tenemos a alguien. ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, por ahí se ve. ¿Quién es? Venga ah, no lo veo. Venga un tiger. Ah se me escapa. Ah vaya qué pena no lo he podido pillar justo justo de lateral ha rebotado el perforante aunque sea de punta redonda otras veces con proyectiles de carga voy a este tipo de blindajes y con ese y con ese ángulo de entrada sueles, sueles destruir el tanque pero en, este, en esta ocasión pues no ha sido así Venga, el tío está por ahí Está tomando A, no sé por dónde me va a salir. Por la izquierda, por la derecha. No tengo nada que hacer de frente ante ese tío. Tengo que pillarlo de lateral. O por la torreta, o por el chasis, pero de frente.. A no sé que la ropa del cañón, que es mi idea, si lo veo de frente. No tengo nada que hacer Contra ese Tiger 2. Así, así, sí, pues Pues se pues está tomando Venga, la zona es de ellos La C y la B es nuestra Por ahora vamos bien Venga, se ha tirado Un bombea, por ahí sale Ahí está el tío, venga, ahí abajo A ver, a ver, a ver, a ver. Bah, rebote bah, Quería haber dado la cadena ¿Venga, ¿Qué es eso? Panter. ah, mierda venga, venga, venga recarga rápido el Tiger vaya, el Tiger ha aprovechado la coyuntura y me ha zurrado vaya, vaya ese Panther <tose> venga, salimos con el IS-2 venga, dale caña venga, IS-2 pues acaban de pegarnos un buen empujón hacia atrás Venga, en la zona A, un Tiger 2 y un Panther. Venga, ya estamos casi recargados. Ahora, ya, perfecto. Venga, vamos al lío. Vamos al lío. Venga, oh, estamos perdiendo perdiéndose. Mal rollo. Venga, dos oh, compañeros en B uno por ahí campeando y otro también <risa> uno en A4 y otro en F4 venga venga tío macho está cerca de C nada nada perdemos C perdemos C dos tanques uno solo en B madre mía esto se está dando la vuelta pero de mala manera Qué desastre Vaya Venga, el, el equipo hostil lleva la ventaja Mal rollo Mal rollo, esta partida pintaba muy bien Y se está dando la vuelta de mala manera Va, y ahora perdiendo, vea No me he fijado que el compañero en vez también me ha caído, venga Pues, pues esos dos, el tal, el Tiger y el Panther yo creo que están haciendo el agosto. Están barriendo la avenida entera de principio a fin. Venga, es un tanque pesado lo que hay en B. Pues nada, vamos para allá. No queda otra. No queda otra que jugársela allá. Vamos a perder las tres zonas en, en, en cinco minutos. Venga. ¿Qué pasa? ¿Está pisando? ¿No está pisando? Pues sí. Parece que estaba pisando a ver dónde está, por aquí, por aquí. ahí está, por ahí pasas Venga, y otro americano, a ver, a ver, a ver, a ver Venga, destruido El americano está por ahí A ver, a ver De acuerdo con la inteligencia, claro, perfecto, si sí estaba más que marcado Venga, el Tiger 2. Venga, a ver por dónde anda el otro Venga, disparo, Pero se ha venido de la derecha Se disparo me ha venido de la derecha? el tío está a la izquierda venga, ahora sí, ese sí venga, ahí está, ahí está venga, vamos, venga, venga, vamos, venga venga, crítico venga ya pero si era pero, si tiene que haber saltado por los aires. que me estás contando, venga, ya le me da venga, hombre, venga, calle, ¿Qué me estás contando, tío 177 milímetros tiene la torreta y no sé cuántos tiene del frontal pero blindaje inclinado a esa distancia un is2 lo tiene, lo tiene que haber reventado venga ayuda por matar al enemigo venga entiendo que el 76 este el jumbo este ha caído pero sigo sin explicar como nada déjalo venga el equipo hostil. Se está haciendo con todo. Atacar el punto C, colega. ¿Tú qué haces ahí? En E3. Nada. Este dirá: Esto está perdido. Yo ya no me muevo. Pues nada, colega. Da gusto con gente así. Venga, la aviación. Vale, una bomba del lado. Venga, otro más. Los aviones no me van a dejar respirar. Y yo que soy muy blandito. Venga. A por B Matar a alguien O las dos cosas O que nos maten Venga, otro avión Más aviones Venga Y la bomba Se acabó No se puede hacer nada ante esto No se puede hacer nada Venga, tío Hay veces que la gente viene aquí solamente a eso A campear Y te pasa, pues, cosas como estas Como esta. ¿Puntos de aparición? Pues no tengo pues Nada, va ganando Y va a ganar, listo, esto se ha acabado Se acabó la batalla Del bosque de Hürgen Y ese colega sigue ahí Ahí, muy bien, quédate ahí Apáte un café Claro Vamos a ganar con gente así Pues nada, a ver en el equipo, un solo objetivo de restos destruidos, dos zonas capturadas, 38.145. Demasiado bien. No, mira el porcentaje de actividad. A ver qué nos toca. Nah, basura. Eh, una orden de ser mejor. Ah, 85% de actividad. Venga, el T80B. Seguimos. Filtros en el 2 s 3 m Y nosotros, todos, tanto el T34 como el IS2, están totalmente fuleados. Pues son premium. Pues nada, esto ha sido todo en la desastrosa partida del bosque de Jürgen. Eh, recordaros a todos, abajo en caja de descripción, enlace, escuadrón Ibis, Discord, Instagram, Facebook y el enlace al canal de nuestro amigo Draconianos en Twitch. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle muchos likes, es la mejor manera de apoyar el canal. Y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao.